Bueno, mi nombre es Karen Tep, soy concejala de la ciudad de Rosario, Argentina, eh, ciudad de gente que conoce Barcelona, de tierra natal de El Che Guevara y de Lionel Messi. Eh, pertenezco al partido de Movimiento Ciudad Futura, una experiencia política que viene de la confluencia de movimientos sociales que desde hace más de 10 años trabajamos en los distintos territorios de nuestra ciudad para transformar las injusticias. Fundamentalmente. Surgimos de dos luchas estructurales en nuestra ciudad como son eh, el déficit de vivienda y el acceso a la tierra y por el otro lado la lucha contra el narcotráfico. Eh... Para mí y para quienes integramos Ciudad Futura, eh, la experiencia de Barcelona en común es el faro del municipalismo del siglo XXI. Eh, sin lugar a dudas, cuando nos enteramos de este proceso y de alguna manera vimos que era posible el desafío que nos estábamos planteando de, de ganar la ciudad, nos sentimos mucho más fortalecidos y acompañados y hoy es un orgullo poder estar acompañando desde esta, desde esta tierra, de este faro, la construcción de una red de, de ciudades sin miedo. luchamos contra la desigualdad, la exclusión, eh, el narcotráfico y sobre todo creo que lo que nos es común a todas las ciudades del mundo es luchar contra la desesperanza, el individualismo y la especulación que creo que de alguna manera eh, nos atraviesan a todos y que junto con la pelea contra la violencia machista es lo que nos atraviesa en cada una de, de las realidades de nuestras ciudades. Bueno, creo que, que las ciudades tenemos hoy la, la oportunidad de, de demostrar que, que somos importantes, que hay que re, revalorizar la política local. Durante muchísimos años, eh, quienes entrábamos en la militancia nos hacían creer que había que, que pelear únicamente por llegar a los lugares más altos del Estado o, o de, una, de un gobierno de una nación para poder transformarla. Creo que, de alguna manera, las ciudades han demostrado que tienen en la batalla cotidiana, en el día a día de cada uno de los territorios, la pelea digamos, más eh, cercana con la idea de construir un modelo distinto, con la idea de construir nuevos modos de vida que sean alternativos al capitalismo. Y creo que el municipalismo tiene ese desafío, tenemos el reto de poder mostrar, digamos no solamente impugnar o denunciar lo que está mal en este sistema, sino fundamentalmente ofrecerle al mundo una posibilidad de cambio real y concreta aquí y ahora. Autogobierno.